Tienes un negocio en línea y te cuesta aparecer en los resultados de búsqueda, tal vez necesites ayuda con el SEO. El SEO o SEO es la técnica por la que optimizamos o mejoramos cómo un buscador ve nuestra presencia en línea. Existe desde los 90 y año tras año los buscadores cambian para mejorar la experiencia del usuario y con ello su propia rentabilidad. La pandemia de COVID propició que muchos aprendieran a ver al internet como un medio habitual para comprar y vender de todo. En el caso de Google podemos obtener resultados directos de tiendas en línea de acuerdo a nuestra búsqueda. Lo que antes se impulsaba desde el código HTML y las etiquetas meta, ahora depende más de la velocidad de carga y la usabilidad. Es decir, si tu web no tiene código ni fotos pesadas y se adapta mejor a móviles, ya tienes una gran parte del trabajo hecho secciones de imágenes y videos del buscador también son las más usadas, aún más que la búsqueda web. Es por eso que muchas veces nuestro primer punto de contacto con una marca es la búsqueda de imágenes. Es esencial usar palabras clave además de los hashtags en las descripciones, de las redes sociales y el contenido de una web. Para eso debes tener en cuenta qué imágenes son las más atractivas para la búsqueda y cuáles para hacer awareness o ventas. Por último, y lo más interesante son los avances de Google en búsquedas de voz y en relacionar términos con significado similar, es decir, los motores de búsqueda por voz pueden interpretar tanto el lenguaje natural como el sentido de nuestras preguntas. Tienes que plantear tus textos pensando en las palabras que emplearía el usuario para hacer una pregunta y así responderla. También puedes enriquecer el léxico de tu página para cubrir más términos de búsqueda similares con sinónimos o frases parecidas. El SEO va a estar siempre en constante cambio y hoy depende más de brindar una buena experiencia al usuario que de hacks de código. Ya sea en un sitio web con los algoritmos de redes sociales o pagando la publicidad, la calidad del contenido es lo que manda. Eso fue todo por hoy, no se olviden de dar me gusta, suscribirse y seguirme.